Hola, hola, chicas y chicos de Taller de Lectura Sanar el Alma, ¿cómo están? Aquí saludándolos, Aida Flores desde el Puerto de la Cruz, una vez más para hacer nuestro Taller de Lectura Sanar el Alma. Estamos haciendo la quinta reunión y, pues, estamos súper contentos porque ya vamos a entrar por fin, por fin, los pórticos, el pórtico de Adán. Y bueno, ¿qué estamos haciendo para las personas que no saben de qué va el tema? Y es la primera vez que, que ven esta, esta charla, eh, ya sea por YouTube o en cualquier plataforma que va a estar, van a estar viéndola. Estamos haciendo el taller de lectura Sanar el alma en base a un libro precioso que es este, como referencia y base de nuestro taller Sanar el alma de Daniel Hinerman rap daniel hinderman se dedica a escribir libros hace poesía pinta y cosas sagradas no así que bueno él nos ha escrito, nos ha escrito varios libros tiene en su haber su, que nos ha compartido estamos haciendo ahora sanar el alma eh, les quiero presentar los libros que, que tengo impresos tenemos este tenemos este otro que es el de Siete Mujeres Profetas, recomendado sobre todo para las chicas, para que logren verse a través de los ojos de, de las profetas del pueblo de Israel. Y quiero hacer un recordatorio que todo lo que hago en el taller, ar, de, el taller de lectura sanar, el alma no tiene nada que ver ni con religión, ni con dogma, ni con paradigma, ni nada de eso. Eso a mí me da ronchas. Este ahorita les explico por qué, y también el Rap Daniel tiene este libro precioso que se llama el arte de soñar el mundo, esos sueños que, que sueñas y que pueden hacerse realidad, otro libro de, los, de mis favoritos, ya saben que es mi favorito, este es mi libro favorito, es Abiel, este, es, este libro de Abiel es uno de los libros que Rap Daniel hizo, y este te lleva de un camino de shalom y libertad, de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí, lo escribe Rantaniel así, tal cual aquí abajo. Y este se trata de llevarte como en una escalera en paso a paso a encontrar Shalom en ti. ¿Y qué es Shalom? Algunos lo traducen como paz, pero eso queda muy verde. En realidad, eh, Shalom quiere decir completitud, plenitud. Esa cosa de, de no separatividad ni con obviamente ni contigo no y sobre todo a veces nos sentimos hasta separados de nosotros mismos pero bueno no voy a entrar en el tema de sabiel solamente los, los quiero comentar tenemos aquí sabiel tenemos el arte del sueño del mundo tenemos siete mujeres profetas y tenemos el, la base de nuestro taller sanar el alma me encanta sanar el alma tenemos otros que no tengo en versión impresa lo tengo en versión digital que son siete señales de tránsito divinas, eh, siete maravillas de la medicina divinas, un puñado de respuestas para un montón de preguntas. Y tenemos otro que tampoco lo tengo en versión impresa, pero lo tengo en digital y es precioso. Se llama La Plegaria del Camino. Este libro, de La Plegaria del Camino, la, lo hizo Rap Daniel hace poco, lo, digamos, lo presentó. Eh, lo dio a conocer más bien porque no hizo una presentación como los otros libros, pero en la playa del camino hice un, una charla que se llama A través del obstáculo, en el cual va incluido el libro digital este, en combo entre la charla y, el, y este libro digital. Se los hiper, hiper recomiendo. Si, si quieres adquirirlo, me dices para que te mande tanto la charla como el, como el libro digital me vas a escribir luego te voy a poner mis links y la plegaria del camino es preciosa eh, muchas, algunas personas ya saben de qué habla la plegaria del camino pero más allá de eso eh, no es un camino y sí ¿no? porque todo es paralelo que vamos transitando de un punto a otro como de manera física sino también es el camino que hace el alma desde que baja digamos a este plano denso desde que encarnamos hasta que sale de la encarnación en su propio proceso evolutivo y bueno les digo que el tema de la religiosidad soy anti religión anti dogma anti paradigma porque estoy muy convencida de que todo lo que se estanca se pudre entonces tú pones agua en un bote y como la misma naturaleza del agua crea bichitos no llega un punto en que ya esta agua ya no sirve a menos que sea agua salada obviamente pero el, desde mi punto de vista, el tema de la religión y el dogma es algo que atora muchísimo dependiendo de dónde lo veas y dónde estés. no Yo considero desde mi punto de vista muy personal, pueden estar de acuerdo y todos para bien, que... Todos ocupamos creencias, sí ocupamos creencias, pero ocupamos creencias para sostener el modelo de la vida que nosotros llevamos. Pero más allá de la creencia, o sea, hay más allá de la creencia y más allá de la creencia es expandir, expandir tu conciencia, expandir tu percepción, expandir la manera en cómo te vas relacionando primero contigo y después con los de afuera. Y el aspecto de cómo te relacionas con la divinidad tiene que venir desde adentro de ti. Todo lo que tiene que tiene que ver con temas de religiosidad. Normalmente está en referencia externa, está afuera de ti, afuera lo que me dijo no sé quién, afuera esto, afuera lo otro. Entonces, todo lo que ves afuera, eso en realidad, eh, hay veces que en lugar de hacerte sentir libre, tranquilo y, y poder ir avanzando, se te genera así como una carga, un yugo, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, también para saber caminar, como decía Maga en una de, de las charlas iniciales, para saber pensar y para saber decidir, obviamente tenemos nuestra base fundamental que es la Torá, ¿no? Entonces, Torá sí, pero lo voy a decir como tal, una cosa tremenda, pero que la Torá no te atore. Que la Torá sirva para, como una base, un soporte que te va a dar todas las herramientas, toda la pauta, toda la fuerza, toda la energía para expandir, para expandir a ti mismo, ¿no? Que la divinidad que tú eres um, logre iluminar, logre alumbrar. Entonces, hasta ahí, porque quiero, por favor, que nos ayude Maga con un pequeño comentario sobre en dónde vamos ya con nuestro libro Sanar el alma. Así que bienvenidos todos al taller de lectura Sanar el alma coordinado por ahí de flores, pero no es monólogo, todos aquí podemos hablar, todos los que tenemos el libro, y aunque no tengas el libro, si algo de lo que estamos comentando eh, te hace sentido, te resuena, sienten la libertad de comentar, aquí no es examen de ay, qué mal lo dijo, no, no, no, no. No estamos aquí en modo de boteca de ay, sí lo dijo bien, no lo dijo bien, ay, pobrecito, no entiende nada, no, así aquí no funciona eso. Así que muchas gracias por estar aquí, Bienvenidos todos, bienvenidos los que van a escucharlo en diferido. Adelante, Maga. Ay, pues bueno, para mí ha sido, bueno, está siendo un, un sendero en el cual ay, eh, poco a poco va bajando información, ¿no? Como bien dices, primero lo conozco, después lo comprendo para poder aplicarlo, ¿no? Y pues al día de hoy, te digo, lo que más me ha llenado hasta ahorita es la, el tema del dar, siempre creo que es la tercera, cuarta vez que lo digo, pero para mí es súper importante, yo que por ahí, ahí, yo tenía ahí un, un vacío, ¿no? Que, que tenía que, que, que compartir con los demás y como bien dices, hay que saber con quién compartir porque no todos son, son vasijas, entonces eso es como que lo, que lo que llevo así como estandarte y pues sobre todo la la Parte de, de, de Hashem, que nunca me suelta de la mano, ¿no? Que obviamente me tengo que implicar muchísimo, pues para hacer esa vasija. Gracias, Maga, gracias. Naye, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues yo estuve dándole como que un, un repasito al, al libro y. Este les decía el viernes, el viernes, les decía que hasta estaba llorando porque me gusta mucho cómo, cómo va describiendo cada, cada parte, y me encantó cuando habla acerca de que, de que a veces estás como muy en el afuera, ¿no? Que estás como distraído. En temas de allá afuera que puede ser a lo mejor, pues algo que te preocupe, algo que te llame la atención allá, ¿no? Siendo que como para poder sanar tu alma y para poder sanar todo lo que hay acá adentro, pues tienes que estar más en ti, ¿no? Para poder estar más en... Hablaba de la palabra briut, briut, ¿no? Que es creabilidad, algo así de creabilidad, ¿no? Entonces me encanta esa parte es cuando hablas... Ajá, Me encanta eso de, de ser creable, o sea, de poder usar eso de lo que fuiste hecho, de lo que estás dotado y no de estar viendo afuera, ¿no? Porque si estás viendo afuera, pues estás bien distraído y no estás entendiendo, pues, el propósito y de lo que estás hecho, ¿no? O sea, me, me gustó mucho eso, cómo lo, lo fue describiendo, me encantó con eso, ahorita me quedé. Muchas gracias, Nadie. ¿Alguien más quiere comentar? Hoy es, eh, yo he escuchado los videos eh, y es el primer vivo que estoy. Y yo lo que el trato 100% es la conexión con HM. Con, con la conexión. Yo de verdad que estoy he aprendido a, a conversar con él y a decirle lo que siento, que me muestre el camino. Y yo he dicho, muéstrame el camino, Achem, eh, estoy en tus manos, confío en, en, confío en lo que va a suceder y, y es algo maravilloso. Eh, solo se dan las cosas, solo se presentan hasta las palabras en tu boca. Cuando tú no sabías cómo decir algo, y, y sale todo eh, en armonía, con paz, eh, no con dolor, no con rabia, no con sentimiento, sino que eh, algo tan lindo que me ha pasado que puedes decir tu sentir y de la mejor manera. Entonces, esa, encontrar esa, esa paz mental mmm, que he rescatado de lo que hemos leído y de los videos ha sido... Eh, Maravilloso. Estás apagada. Gracias, Joyce. Gracias. Muy amable por compartir. Y si alguien quiere comentar algo más, ahora es el momento. O, eh, Joyce, ¿qué te parece si no comentan? Podemos empezar con el Pórtico de Adam a leer. lo tienes ahí? ¿O alguien que tenga el, el libro ahí? Ah, sí lo tiene, sí lo tiene Joyce. ¿Qué página es? En el... 80 en el la, impreso. En el impreso. 79 en el impreso, perdón, sí. 79 Perfecto. en el digital. 77 en el impreso. Ah, perdón, perdón. Es que yo lo... Imprimí. <risa> Nos enredamos, pero es lo mismo. 77... Yo lo imprimí, <risa> yo lo imprimí ordinariamente, perdón. <risas> gracias gracias gracias Ofe, y muchas gracias a todos los chicos que están entrando que lo disfruten marce o antonio zaira eli magda bienvenidos y los demás que ya estábamos aquí seguimos gracias bueno vamos a empezar con los el pórtico de adam a ver a ver qué qué nos dice en daniel acá adelante joyce ya pórtico de adam la creación de adam la impronta divina y la forma de lo armónico y perfecto para hacerme caminos de chalón. Adam perdió el tiempo y por ello es enviado a conquistar el espacio para hablar con propiedad de sanar el alma. Necesitamos ante todo definir de qué dolencia sufre el alma nuestra, de qué es necesario hacerla sanar. Para ello, nada mejor que ir al inicio de todo, a la primera de las almas, Adam, el hombre primordial cuya alma abarca e incluye las almas de todos los que vendrán de él. Es un alma colectiva que se constituye en todas las almas humanas que encarnarán a lo largo de toda historia en este mundo de la acción. Así que vamos a buscar qué le duele al alma primera, desde la creación del hombre y de la mujer, y la puesta en marcha del proyecto Humanidad. Estamos al inicio de nuestro camino. Hablemos de Adán, del primer hombre que es, todos los hombres, cuya alma incluye todas las almas, toda su peripecia vital hace las veces del arquetipo, de mapa capaz de resolver el laberinto en las peripecias vitales de todos. Nos encontramos en el sexto día de la creación, en que todo está listo para adquirir forma y realidad. Falta un rato para que el viernes culmine con la puesta del sol y así entrará la creación a su primer chavar. Entonces nos dice Perechit. Génesis 1,26, y dirá Elohim, haremos Adam con nuestro Selem, y de acuerdo a nuestro demut Adam no tiene traducción, es el nombre perfecto con que define el Creador a su criatura humana, haremos su nombre entonces con nuestro Selem. ¿Qué es el Selem? En el hebreo de hoy, fotografiar se dice Let salem verbo del que Selem es raíz, el Selem divino es la impronta, la semblanza, en términos simbólicos de Dios. Eso divino que buscamos en el semblante de alguien más, que nos inspira de inmediato confianza. Dice Chen que va a ser el hombre con su semblante, con semblante divino. Cuando hallamos un hombre en cuyo rostro no ilumina lo divino, podemos saber que hay algo en él que ha oscurecido su Selem. Algo que está en conflicto con su propia esencia y le está haciendo mal. La distorsión o la desaparición sensible del Selem son signos de enfermedad, de alma que suplica sanación. El Selem de Elohim, que da armonía divina a las formas del hombre. Y no solo con el Selem divino, sino también Kid tenu. De acuerdo a nuestra apariencia, dice Elohim, que hará al hombre con nuestro Demut. Así dice que lo hará no lo creará en el mundo de la creación o que lo formará en el de la formación, en el mundo de la acción que aún no parece estar inaugurado. Estamos antes del primer chabat El mundo de la acción no ha colapsado, no se ha revelado todavía. De hecho, todo lo que hay es aún en el mundo de la creación. Y hay también tiempo que conecta todo lo que hay con el mundo de la formación, con la variabilidad variabilidad y la sucesión, de modo que el creador dice, una vez que la creación, en el nivel de briá Creación está completa, haremos, el proyecto es hacer, en el mundo de hacía de la acción. En briá Creación en realidad ya hay tiempo, pero no como el que nosotros concebimos. Porque la Torah habla de que se hizo de noche y, y se hizo de mañana. Y eso ocurrió en un mundo en que no hay aún sol y no hay luna. Y no hay realmente nada. Y aún así transcurrió tiempo. Y se hizo de noche y se hizo de mañana. Y lo que se hizo es un día. Y está el tiempo tal como lo explicamos en el mundo de la formación. Y está también ese tiempo primordial que abarca en simultaneidad todos los tiempos. La Kabbalah enseña. Por ejemplo, que cada uno de los siete días de la creación primordial se proyecta a mil años y que por consiguiente de la comprensión cabal de texto correspondiente a cada día de la creación podría derivar una comprensión de todo su milenio correspondiente. Tal que estando hoy en el último cuarto del sexto milenio, si logramos comprender lo que ocurrió en el último cuarto del sexto día de la creación, previo a la puesta de sol, que es cuando el hombre es creado y de ahí en adelante, y si en los secretos de esos instantes eternos, vamos a poder escribir la historia de nuestros propios días al modo de programador que copia un código y le hace correcciones y mejoras. Y hasta adapta sus interfaces para comodidad de quienes van a ser sus usuarios reales. Sanar el alma, desde Adam hasta Mashiach en ti. En el cuarto mundo, el de mayor detalle, el de realización, en el que a la postre va a haber multiplicidad, vibración, interacción y resonancia que van a poblar el tiempo. Haremos al hombre, al final del proceso que empieza ahora, vamos a haber hecho al hombre, que va a tener existencia en el mundo de la acción que fluye en el espacio a lo largo del tiempo. Esa consumación no es inmediata, es solo el resultado que podemos esperar del proceso que comienza enseguida diciendo, y creará el Ojim al-Adam, en el mundo de creación y recién después pasaremos al mundo de formación y entonces al mundo de la acción. Y a lo largo de todo el relato nos encontraremos con una narrativa que habla en primera persona de nosotros mismos. La primera clave para dicho encuentro es tratar de imaginar esta narrativa en dos como capas distintas al menos, que crean una tensión en que las cosas se traducen de modo recíproco. Nuestro relato va a incluir al Creador bendito y en su mundo que él crea dentro de sí. Tres protagonistas, Adán, su esposa, Javá, Eva y el serpiente. Adam, el andrógeno primordial que incluye en sí al hombre y a la mujer. En algún momento se va a desgajar de él el lado femenino y adquirirá individualidad y conciencia de separat separatidad para que el lado masculino, que no podía hacerlo de otro modo, también adquiera identidad individual y autoconciencia, tal que se pueda generar entre ambos una vibración, un diálogo fértil que produzca nuevos niveles de detalle y representación y resonancia y reproducción y multiplicación. Así de dos se hace uno, y dos y tres y cinco y muchos, cada uno con el Selem, con la semblanza divina, que pasa a través de infinitas traducciones en las cadenas de padres a hijos, y todos de acuerdo a la apariencia o de mood del hombre, primordial, erguido con la forma de la cabeza y los brazos y el torso y las piernas y los pies y la entrepierna. Ese dibujo que nos sirve de base para comprender el sistema de las diez sefirot y el algoritmo que ejecuta el mundo todo el tiempo. Haremos Adán, dice el creador, que se manifiesta en amor y voluntad de hacer bien a sus criaturas. La vibración entre dador y receptor retroalimenta y renueva todo el tiempo el amor. Que se traduce en vida. El primer paso de este proceso que comienza en haremos y entonces empieza por crear. Va a ser como un primer envión de amor que va a resonar amor y cada vez más amor y más grande. Porque del lado del la Adam tiene que crecer todo el tiempo también el amor y multiplicarse en amores más y más específicos y perfectos. Amores benevolentes hasta casi divinos, que habrán más canales humanos al torrente inacabable del amor divino. La Torah pone toda esta información a la vista. Percibirla depende de que sepamos mirar. Haremos hombre. Es en el original hebreo. Nas, Adam. Expresión cuyo valor numérico 470 la conecta con la expresión de Abad et Hachem. Para amar a Hachem, haremos un hombre que pueda, sepa, quiera, amar a su creador. Haremos un acto de amor que sepa hacer actos de amor, que dotarán al mundo de significado y la existencia. La Torá nos deja señales aún mucho más específicas. Al hombre lo haremos. Como dijimos, bet sal menum, kit mu tenum, con nuestro selem y de acuerdo a nuestro demut, el selem, semblanza o impronta, y el demut, la semejanza divina, están en la fundación misma del hombre. Selem tiene valor numérico 160. Demut por su parte 450. Juntas valen 610. Número que bien conocemos del primer peldaño de la escalera de esa biel. Darkey Chalón. Caminos de Chalom, El punto de partida actitudinal de todo bien. Representación de lo divino en el centro del hombre. Si cuido mi, celem, mi semblanza divina y mi demut que da forma divina mi modo de actuar. Entonces tengo abiertos los caminos de Chalón para mi vida, que conducirán a mis preguntas hasta el mapa del laberinto, hasta la ley representada en la Torá, que vale numéricamente 611. ¿Por qué haremos en plural? Joyce, ¿qué tal si le dejamos hasta antes de la pregunta? Y vamos a repasar un poquito. Gracias, Joyce. De esto que leíste nos faltó los ¿Cómo se llaman los pies de página? Si quieres leerlo. Sí. Esta expresión aparece en las escrituras un total de ocho veces. Seis en la Torah, Devarim, Deuterónimo, Deuteronomio, 11, 13, 11, 22, 19, 9, 36, 30, 16, 30, 20. Y dos veces en el libro de Leo chua Josué. 22,5-23,11. Como me hizo notar Raf Moche Suriel en un artículo en el sitio Yechivar, Org Il, en ninguna de estas citas ni en sus contextos hallamos alusión alguna a la IAR, al temor reverencial a HM, que complementa al amor, como que viene la Torah a explicarnos que donde hay amor sencillo, incondicional y completo, no hay lugar al miedo y ni siquiera al temor sagrado sino solo y por entero al amor la escalera de siete pasos desde el 610 al 616 que recorre el camino del ticún, enmienda y la redención completa del alma en este mundo tal como la explicamos minuciosamente en nuestro libro de Sabiel, un camino de chalom y libertad, de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí Vol 6 de los cuadernos de la comunidad de Torah el piso de la escalera, Caminos de Chalón, lo hallamos donde Selem y el Demut se expresan fielmente, se suman, pero están por separado. Más adelante, cuando son protagonistas en armonía perfecta, les agregamos una letra BAB, I, de conjunción como la Y en español, cuyo valor 6 eleva la suma a 616. El Selem y el Demut, en expresión perfecta en conjunto, constituyen el tope de esta escalera, jamacom y malé ronja que el lugar en que eres lo divino en que soy, llenará tu carencia, escasez, puesto que tus recipientes son sagrados y hábiles de su luz. Muy bien. ¿Y ahora de esto que leímos, qué nos puedes comentar? Eh, yo entendí y comprendí me llamó la atención que desde la creación del, del primer hombre uh -huh. eh, salió o nació o se creó eh, la parte femenina, eh, a Eva. Y estar en plena conexión con Hachem, sin duda, solo es amor. No hay, no hay cabida al miedo o no hay cabida a eh, qué vendrá están en conexión con HM, es amor 100% y es certeza que, que todo va a estar bien, que no estamos solos. Muy bien, gracias Joyce. ¿Alguien quiere comentar? Levanta manita, abra su micro. Acuérdense que taller no es monólogo. A mí, bueno, ay, no levanté la mano, hola, pero hola, bueno. Hola, hola, hola, hola. De, me interesó mucho esa parte de que bueno, el creador nos dio esa semejanza y la semblanza, que si las aplicamos, ahorita ya lo, el último párrafo me, me llamó mucho la atención, ¿no? De que eh, si lo aplicamos en la forma de nuestro actuar, eh, obviamente vamos a ir por ese camino de shalom, pues que tanto, pues uno ocupa, ¿no? Pero ahí como que me pierdo un poquito, o sea, la semblanza y semejanza es hacia el creador. Es una, es la impronta divina. Esos, estas páginas es un poco complicado eh, porque lo que habla, lo que está hablando aquí Daniel está hablando de los cuatro mundos, está hablando de las 10 sefirot, está hablando del mundo de la creación. Eh, voy a decir rapidito, eh, los cuatro, hablando de los cuatro mundos, para los que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, están cuatro mundos como si fuera. Tenemos el mundo de Atsilut, el mundo de Bria, el mundo de Yetzirá y el mundo de Asia. En el mundo de Atsilut está la nada infinita, que es el Ensof, que en realidad es todo. A veces que decimos nada y piensas en vacío, pero no no es un vacío, es un que lo contiene todo, ¿no? Ensof. el Bria... Se, eh, corresponde al mundo de las ideas, del pensamiento todavía, todavía es abstracto el mundo de Yetzirá corresponde al mundo del habla y el mundo de Asia, que es el mundo que nosotros estamos, es el mundo de la acción esos cuatro mundos también están eh, representados en las esferas en las 10 sefirot, que tenemos Keter, Jokmá, Biná, Daat, Keset, Kifred, Ned, Zad, y Yesod y Malhut. El Malhut, que es el mundo de, que, que está en el mundo de la acción, que está en el mundo de lo físico, de la materialidad. En realidad, Malhut quiere decir reinado. A veces, platicaba el otro día con una persona que decía que cuando las personas se mueren, entonces se van al cielo y hay todo maravilloso, ¿no? Y a lo mejor sí, pero lo que le quiero, lo que yo le dije, le digo, ¿y, ¿y por qué no mejor hacemos lo que la Torah sí dice, que es bajar los cielos a la tierra? Que es divinizar toda tu experiencia. Porque normalmente uno de los errores que cometemos en el aspecto religioso es ese, pensar que todo va a estar mejor luego, ¿no? O sea, ahorita hay que sufrir, hay que estar pobres, hay que estar enfermos, hay que estar no sé qué, para que te ganes el cielo, ¿no? No, espérate. Conectar con la divinidad es estar viviendo, bajar el cielo a la tierra. Esta, esta impronta eh, de Selem, que, que tienes como divino, en esta parte del, del pórtico de Adán. no estamos hablando del aspecto físico aún. Apenas está hablando en el mundo de Brián, en el mundo de la creación, donde está todo en abstracto, digamos, está en potencia, está creando las posibilidades, ¿me estoy explicando? Entonces va bajando, sí. bajando. es como cuando tú, por ejemplo, te lo voy a, a poner en un ejemplo, vas a construir una casa y entonces de pronto estás ahí tomándote un coco y dices, ay, voy a hacer una casa, o sea, de pronto Fue, voy a hacer una casa ¿no? y como si fuera el Eterno dijo, ay, voy a hacer esto. Entonces abrió algo, un espacio divino que los saben le llaman el sin zoom, como si fuera, abrió un espacio donde iba a crear todo. O sea, hizo un espacio vacío de sí, pero bueno, ya sabemos que nada puede estar vacío de él, ¿no? Que él lo llena todo y lo contiene todo. Entonces, como si fuera, hizo un espacio vacío para crear todo, para hacer la creación. Entonces, imagínate que tú quieres construir una casa, se te viene la idea y dices, ah, bueno, voy a hacer la casa. Y entonces. ¿Cómo la voy a hacer? Dices, ah, pues sí, de dos pisos, de tres pisos, con Rothgarden, garden, sin Rothgarden, con alberca, con jacuzzi, sin jacuzzi, la tina, no sé qué. Empiezas tú así, ¿no? A hacer como que la idea de lo que, de lo que vas a tener en la casa. Luego le hablas al arquitecto y al ingeniero para que no se te vayan a destruir, porque necesitamos un arquitecto y un ingeniero, ¿no? El ingeniero te, pase, te hace toda la parte estructura, estructural, la carga, como le llaman la obra negra y la obra gris, eh, para que la casa no se te vaya a caer, ¿no? Toda esta parte de vamos a ocupar tal material, en tal forma van a ser las, las, eh, las estructuras y las, y las vigas y las paredes, y etcétera, etcétera. Y el arquitecto, que también es constructor, es como que el modelo de la casa, de la construcción, a lo mejor qué colores va a tener, etcétera, etcétera, los acabados, ¿no? Desde el principio también se pone de acuerdo con el... Con el ingeniero. Y eso aún todavía no está hecha la casa, apenas estamos como en este proceso de ¿y qué vamos a ocupar y qué materiales y esto y lo otro y lo otro, ¿no? Entonces, después ya vas a comprar, ya dices, ok, ya tengo el dinero para hacer la casa, tengo los recursos y voy a hacer, empezar la casa. Entonces van a comprar los materiales, contratan todos los albañiles y todas las personas, todo lo que se ocupa, ¿no? La maquinaria, etcétera, etcétera, y empiezan a construir. Y entonces están siendo constructores y constructores y el el arquitecto y el ingeniero pues están revisando toda la obra, ¿no? Hasta que pasa el tiempo y un día dices tú, "Wow, qué hermoso." Cuando has visto que las casas, cuando están construyendo una casa es un desastre, el polvo, la todo un asunto, ¿no? Y, y ya después ya te van a entregar la casa y está toda preciosa, el piso, la puerta, las ventanas, todo ni te, ni te acuerdas de cómo todo pasó para que se construyera. Entonces, todas estas historias es para decirte que algo así es como el eterno creo todos los, todos los mundos van bajando hasta el punto de la sefirio de Yesod, que es donde siempre les he dicho que vean el video del grifo de general y el, Género, el grifo en donde se descuelga de ahí, o sea, todo está como en potencia, como está ok sí, sí va, y como si el Yesod fuera un, una llave que abre el grifo para que descuelgue a la realidad, para que se colapse la realidad, pero hay un previo antes en todo esto abstracto. Entonces, en el pórtico de Adán estamos apenas hablando en el mundo de la de la creación, en el mundo de Bria, que corresponde a vina a la comprensión. Entonces, ¿es, fui suficientemente clara o tendré de más maga. <ríe> Entonces, todavía no podemos hacer este, todavía no podemos hacer um, una comparación con claro. algo físico o tangible, si no es y y fíjate que independientemente de que no podemos hacer esa comparación aún de todas maneras sí tenemos esos mundos nosotros nosotros tenemos aquí un mundo otro mundo otro mundo y otro mundo o sea también estamos representados como cuerpo físico en los cuatro mundos tenemos ideas el mundo de los pensamientos tenemos el cuerpo emocional el mundo de las emociones que vamos a hablar luego con el tema de de, creo que sigue Noach, Ruach, ¿no? Estamos hablando, vamos a hablar de los cuatro niveles o cinco niveles del alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejida. Entonces, cada uno de estos va a corresponder también a un mundo. Y vamos a ir, ir explorando esto. Y les recuerdo que el taller no se trata de ser Wikipedia y aprendernos todo de un ratito, porque obviamente para que en cuatro páginas, escriba el mundo de la creación, Adán, Eva, la serpiente, las diez efiro, las cuatro mundos, pues no es, que, no es que se le ocurrió de pronto una semana eso, ¿no? Sino es que toda la experiencia que ya tiene, tanto en sabiduría como entendimiento y conocimiento para escribirnos esto. Solo que sí se los quise decir un poquito... Así como desglosado para que tengamos idea de qué va el tema, porque a veces los conceptos son un poco complicados, sobre todo si no sabemos de qué va. Pero vamos paso a paso, cada paso es un milagro y espero ser suficientemente clara. Gracias, sí, a ver, lo voy a repasar. <risa> sí, sí, sí. Lo voy a repasar. Bueno, esto va a servir para otra cosa. Vamos a hacer. Un, voy a hacer un paréntesis, pongan paréntesis quiero decirles que hace un par de días, pues, eh, lo puse en el grupo que tenemos de Telegram eh, vamos a hacer charlas eh, a partir del taller de lectura, sanar el alma vamos a hacer charlas de este tipo de de conversaciones de a ver, bueno, te voy a decir mira, los cuatro mundos y estas cosas, o sea, como para ir entrando más en materia estas charlas van a ser con costo eh, ya les voy a pasar ahí en Telegram el, el día de la charla, el costo, e incluso puede incluir el libro si es que no lo tienes, dependiendo, vamos a hacer ahí un, un, este, un acuerdo, pero estas charlas van a ser con aporte, van a ser un aporte específico mínimo, eh, con aporte obviamente a Daniel Hinerman, para a, a, a acompañar y apoyar eh, la, las obras que él está haciendo sirvo el paréntesis, también para decir que está haciendo, estamos haciendo ahora el libro de en la senda del Zohar en la senda del Zohar es un libro que habla justamente del Zohar y habla de las allá de la semana en la cual hay una sección de la Biblia de la Torah que, que Rabdan eh, eligió digamos una, un versículo, una parte, un tema y sobre ese tema desarrolló eh, el tema de a nivel Zohar a nivel secreto ya casi todos sabemos que hay cuatro niveles de interpretación de la Torah y el más profundo es el, el secreto o el Zohar y de eso va nos va a hablar en o nos está hablando en la senda del Zohar el libro de la senda del Zohar la presentación va a ser el día 8 de mayo justo en baumer y bueno, eh, para adquirir el libro del SOAR lo puedes adquirir en preventa. Aquí tengo anotado por algún lado el precio de preventa está en 28 dólares en preventa. Y también puedes adquirir, este, puedes hacerte o constituirte o construirte, como estos constructores que estaba hablando, construirte en protector del de libro de la senda del SOAR. ¿Qué quiere decir un protector? Quiere decir una persona que hace un aporte de 50 dólares. Por lo menos para apoyar en la elaboración del libro a Daniel Generman y entonces se constituye en protector, quiere decir, como si él mismo también estuviera escribiendo el libro. Su nombre aparece en, en los agradecimientos del libro y, y así. Entonces, si quieres ser protector de este libros en la senda del Sol estás a tiempo y si quieres adquirirlo en preventa, también estás a tiempo. Y vamos, vamos aprendiendo más y más y más y más cada vez. Um, adquiriendo sabiduría y que le termos de entendimiento, comprensión para que podamos llevar a la acción. ¿okay? Acuérdense que este taller no se trata de cuánto sé las definiciones, sino cuánto hago de lo que escucho. Entonces, antes de seguir con la lectura, ¿qué les parece si nos hacemos esta pregunta? Con esto que hemos leído hasta ahorita, que Joyce nos hizo favor de leer, nos va a decir David, que es la primera vez que está acá, que, y que es probable que dice, es que yo no sé ni de qué estás hablando. Exactamente, aunque no sepas de qué estoy hablando, ¿qué te hace sentido o qué, en qué te sirve para tu vida, para tu camino? Eso que estamos leyendo. ¿Te ayuda de algo? David. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad, eh... No desconozco un poquito de la Tora, o sea, que es básicamente como para los judíos y hebreos, bueno, lo que es para nosotros la Biblia, este, hay muchísimas diferencias, obviamente, eh, he oído un poco hablar de eh, los diez afirots, de esto, del otro, nombres que también están diciendo porque son súper, bueno, judíos y que la neta, pues la verdad no, no conozco to todas las palabras, lo que están utilizando, pero me hizo mucho sentido eso que dijeron acerca de Adam, que en él están reunidos desde hace muchísimos tiempos y bueno, eh, por el paso de todos los tiempos y las eras, pues fue el primer padre y a partir de él, pues fue toda la descendencia de alguna manera, ¿no? También por así decirlo. Y como también me gustó esa parte que estaban diciendo de su parte femenina, porque pues todos tenemos, ¿no? Como de alguna manera. Eh, el lado, la energía tanto femenina como masculina y pues obviamente lo que ahorita dijeron que de alguna manera era semejanza y que no me acuerdo la otra palabra, este. Y pues en lo que sería? fue hecho, a la no fue hecho a imagen y semejanza. Imagen y como, ajá. Y como también de alguna manera pues representa lo femenino, no? Porque se supone que a partir de él, de media costilla que le quitaron, hicieron a, a lo femenino. A Eva y pues básicamente también de alguna manera me gustó cómo lo autorizaste y dijiste que era eso como los cuatro mundos, el mundo del pensamiento, de la palabra, de la acción y que nosotros estamos en el mundo de la acción y sobre todo lo que dijiste tú, que se trata de de alguna manera de divinizar nuestra experiencia humana no y, y pues bajar los cielos a la tierra en, en, ahorita en este momento. Bueno, intentar al menos, ¿no? Gracias, David. Gracias. Muchas gracias, David, sobre todo porque yo sé que David no tiene idea de lo que estamos hablando y me encanta porque de eso se trata el Taller de Lectura Sanar el Alma. No se trata, no es una charla de goteca de a ver quién sabe más, sino, sino una charla de lo que nos escribe Rap Daniel, cómo nos puede servir para la vida y cómo puedo divinizar eh, mi vida sin tener que esperar a que me muera para irme al cielo, ¿no? Entonces, es, es demasiado aburrido esperarse 90, 80, 100 años para que te vaya bien. No, te puede ir bien desde ya. Desde ya, cuando empiezas a conectar con lo divino en que eres, como escribió Raph Daniel en el de Sabiel, de un camino de Shalom y libertad, de lo divino en que soy, a lo divino que hay en mí, literalmente dice así. Esta parte de divinizar tus pensamientos, divinizar tus emociones, divinizar tus acciones, y esto justamente es el Selem o la impronta de, del eterno creador que puso justamente en Adán y de ahí todo lo demás, ¿no? Después vamos a seguir hablando de los demás eh, arquetipos que nos escribió en Sanar el alma. Pero esta parte sí quería comentar un poquito porque sí, como son palabras nuevas, ¿no? Para, para algunos. Entonces, vamos a leer un poco más donde dice ¿Por qué haremos en plural? Y si quieres seguir leyendo Joyce. Ya se fue. <ríe> a ver, vamos a ver si regresa Joyce. Sí. <ríe> sí. Gracias, Joyce. ¿Por qué haremos en plural? Rash y explica este verso diciendo que para ese entonces ya hay criaturas celestiales, ángeles del mundo de creación, del mundo de formación superior e inferior, y del mundo de la acción superior. El creador al decir haremos incluye a toda la cohorte de ángeles en la misión de crear al hombre para que estén involucrados en la creación y entonces también en la vida de los hombres para siempre. En otro nivel de comprensión, yo entiendo que la expresión nombre de Dios en boca de un hombre es un despropósito. Un nombre es algo que define, que evoca de modo preciso. ¿Y cómo podría entonces una palabra pronunciable por mí definir a lo que me es inconcebible evocar lo que está de suyo en el centro de toda realidad? A lo único que puedo dar nombre o de cuyo nombre me puedo servir son manifestaciones, expresiones de lo divino y jamás lo divino en sí. Todo lo que llamamos nombres de Dios aluden o evocan manifestaciones, llaves, representaciones y no a lo divino en sí. Cuando veo entonces cuál manifestación del Creador se ilumina en el mundo, sé cómo llamarla. Durante toda la creación hasta ahora la Torah consigna que diez veces hablo Elohim, palabra cuya forma hebrea es plural. Eloah es divinidad y Elohim es su plural. Yo noto esa forma plural de la palabra que alude a la divinidad creadora. Y noto que el verbo que le tiene por sujeto está conjugado en singular. Y hablo, hablará Elohim, dice la Torah. Y esta suerte de dislocación me enseña que Elohim uno singular, alberga en sí la novedad de la multiplicidad, de la diversidad, de la modabilidad de todo en el eje del tiempo, del mundo de la acción de las luces y los cuerpos. Y así dice Elohim, haremos Adam con nuestro Selem, y de acuerdo a nuestra Demut, nuestro, dice, aludiendo a que todas las representaciones posibles del uno en el mundo de lo múltiple transparentan una única forma, voluntad y esencia que, al describir al Creador, resultan sustancia de los hombres. Bueno, Hacerte hombre. Hasta ahí, Joyce, de eso nos vamos a ir parando en cada título, ¿ok? De esto, ¿qué, ¿qué te suena? ¿Qué te llamó la atención? Eh, me llamó la atención el plural de, la, de las dos palabras. Me llamó la atención que, que dijo, Elohá es divinidad y Elohim es su plural. Okay. eso me llamó la atención de las dos palabras. Gracias, Joyce. ¿Alguien más quiere comentar o se está haciendo difícil comprender esto? A mí se me está haciendo difícil. Sorry, <risa> ya hasta me perdí en qué página voy, pero los estoy escuchando. <risa> <risa> Nadie me encantas. Y me cuesta trabajo, la verdad, entender los libros claro. del rap. Me regreso tantas veces. Está bien. Gracias, Naye. Eh, voy a poner en silencio un segundito. Bien. Gracias, Naye. A ver, ¿alguien te quiero comentar? Um, aire perdón. ¿Sí? Me... Pues sí, estoy igual que Naye. <ríe> Y lo que, como que entien, no entiendo pero de todas formas como que siento algo o sea no esta parte dice en otro nivel de comprensión yo entiendo que la expresión nombre de Dios en boca de un hombre es un despropósito o sea como que no le entiendo nada pero de todas formas siento algo como como una con ganas de saber por qué no le entiendo, pues. <risa> gracias, Saúl, gracias. Ofe. Bueno, seguramente estoy mal, pero bueno, eso entendí. A ver, ya me dirán. <risa> Mira, yo, yo lo que veo es, lo que creo comprender es que en la Torá no aparece propiamente la palabra Dios, porque es el ojín, el nombre de las 42 letras. Entonces, es el innombrable, O sea, no hay algo realmente, en nuestro entendimiento, comprensión y vocabulario que pueda definir realmente la, la, algo tan, tan, tan grande como es, ¿no?, el, el Hashem, o sea, el, el Elohim, que bueno, el Elohim es el innombrable, ¿no?, pero a Hashem le decimos aquí entre nosotros, pues, no sé, digo, seguramente soy equivocada, pero, pero veo que no hay algo propiamente donde pueda, pueda definirse, es algo, no sé, inconmensurable, o sea, no, no, no, la palabra Dios como la conocí tradicionalmente, es algo muy corto, muy acotado a lo que verdaderamente él es. Gracias, Sofía. Gracias. Perdón. Sí, Saúl. Sí, sí Aide, perdón. Sí, bueno, ya leyendo un poco más, pues sí. Dice, a lo único que puedo dar nombre o de cuyo nombre me puedo servir son manifestaciones, son los atributos, ¿no? expresiones de lo divino. Y jamás lo divino en sí. Por eso ahí es donde ya como que le voy entendiendo y luego le otra cosa y digo, no, ya no le entendí nada. Pero bueno. <risa> gracias, Gracias, bueno. gracias. Muy bien. Muy bien, Ofe, gracias. Gracias a todas. Bueno, ahí vamos. El tema del nombre. Ay, me encanta el nombre. ¿Saben qué pasa? Fíjense que ya voy a empezar a pisar callos. En algunas religiones dicen, y en el nombre de quién sabe quién haré algo, ¿no? Y en el nombre de quién sabe cuánto, haré algo. Pues, oh sorpresa. <risas> Resulta que. Eh, Rab Daniel nos pone en el nombre de Dios. Pone esta palabra Dios. Como para que podamos nosotros en español entender. Realmente en hebreo esa palabra ni existe. ¿no? Le ponen, normalmente le ponemos Hashem. Que, que en realidad quiere decir Hashem es e -ha, el. Shem, nombre, entonces es el nombre. Entonces, el nombre, realmente no hay, un, no hay un nombre como tal, uno solamente que pueda atrapar la divinidad. ¿Ven? que, que inmenso. O sea, el Eterno es justamente, como decía Ofe, inabarcable, inconmesurable, incomprensible, o sea, cual, alguien que quiera que diga, es que este es el nombre y lo limite a, comprendo esto, está lim, queriendo limitar algo, más bien alguien que es totalmente incomprensible e ilimitado. Entonces, el eterno creador, que le podemos decir el eterno, el creador, este, el ojim, le podemos decir a Hashem, ¿no? En realidad le vamos a decir dependiendo de de la situación o el atributo que vayan que requiramos en esta situación. Entonces, por ejemplo, hay veces que el Eterno se, se por ejemplo, en el mundo de la acción se presenta como Adonai en el mundo de este, el mundo de la acción, Adonai el Señor, ¿no? Entonces, pero pero no pero también hay otro nombre, por ejemplo, con el que se le presentó a Moshe, la zarza ardiente, que le dijo a Faraón: Si yo voy a ir y le voy a decir quién me manda, ¿no? Ejie, Ejie, que está relacionado principalmente con la eternidad. Y va a depender de este selen, ¿no? Esta impronta que vaya a ejecutar tal acción. Entonces, si lo ponemos a un ejemplo de una persona, le podemos decir las cualidades o los atributos de la persona. Por ejemplo, yo puedo decir que Nayeli es divertida. Entonces ella es un ese es un atributo de Nayeli que puede ser puede llamarse divertida y cuando yo evoco o comento este atributo de Nayeli, yo entiendo que es diversión, ¿no? Y así eh, puede ser divertido, puede ser agradable, puede ser este, curiosa, puede ser cualquier cosa que se te ocurra de atributos, pueden ser virtudes también, ¿no? Entonces, el Eterno no se puede limitar a un nombre, por eso es tremendo cuando nosotros pretendemos amarrarlo en un, en un nombre, hay un nombre básico que todo el mundo, no, que todo el mundo no, pero que se conoce en el mundo de la Torah, que es el Tetragrammaton, el Yutu hei, hei que no vamos a entrar de eso ahora porque no vamos a hablar de los nombres, pero son atributos, cualidades que se van usando. Y este hay unos que, se, que también Daniel lo mencionó, el tema de los 72 nombres divinos que son las combinaciones de letras que se usan en el mundo de la acción para materializar algo. Rap Daniel no, no recomienda que nos andemos metiendo en esos enredos de la combinación de los nombres sin realmente tener un conocimiento profundo de lo que estás haciendo porque a veces te puede salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como dicen aquí en México o como decimos aquí en México. Entonces hay que tener cuidado con todo eso y hay que poner atención y no querer correr cuando apenas estamos caminando. Así que lo que está hablando del nombre, que no tenemos que limitar, es que no podemos ni siquiera tener, o sea, una persona que dice, es que yo conozco a Hashem, ¿no? O conozco al Eterno. Ay, sí, pobrecita. O sea, realmente nadie puede conocer a Hashem. Es más, la Torah no dice, no hay, no hay hombre que lo vea y viva para contarlo, ¿no? Entonces, no nos creamos tan presumiditos ni vanidosos de decir, ay, yo me la sé todas, todas realmente nadie se la sabe de todas todas nadie se la sabe de todas todas entonces no este porque el eterno es ilimitado entonces si es ilimitado cómo crees que una persona mortal este terrenal con dos piernitas dos bracitos un tronco y una cabecita preciosa va a tener la capacidad para comprender a lo incomprensible para contener a lo incontenible ¿No? O para definir lo indefinible. Entonces, cuando tú te piensas un poco de es que yo ya, ya estás bien perdido, porque lo que estás haciendo es ya te limitaste, ya te atrapaste, ya te enredaste en tus propias cosas y, como les digo, ya te atoraste. Entonces, no, no, no, no, no. Vamos más allá. Así que de otro punto más para considerar en la clase la clase privada sobre estos puntos. Vamos a ir anotando los puntos que vamos a, a ir desarrollando. ¿Qué les parece el tema de las clases aparte? Padre bien, sí. Eh, Medio me urge. Sí, yo es... Me urge. A mí también me urge. Me urge, me urge. Eh, ¿La clase privada es del, del libro Sanar el alma? Sí. O sea, ahorita estamos haciendo taller de lectura Sanar el alma de una manera general. Luego voy a hacer clases privadas con costo, de una vez les aviso, para ir a profundidad de y los cuatro mundos y las no sé qué, las no sé qué, como para ir, como decíamos en México, deshojando la margarita, ¿no? Tener Super. más claridad de esto. Súper, ojalá, lo que pasa es que tenemos tres horas de diferencia y cuando a veces son muy tarde, ya es ahora 11, 12, yo estoy así como, ojalá sea un horario un poquito antes. Lo podemos hacer un poquito antes o también lo podemos dejar grabado como a veces lo dejamos. Grabado. Pero, y este, vamos okay. a intentar hacerlo un poquito antes, ¿va? Gracias, yeah. Joy. Así que bueno, vamos a estar haciendo también las clases privadas. Este, con costo para ir profundizando sobre todo en las en los conceptos y también en, a, en ampliar nuestra nuestra percepción de las cosas que son indefinibles y sobre todo sobre todo que no tenemos que llegar nunca a este punto de decir ah yo llámese todo o sea si si ya te sabes todo llámate mañana o sea ya para qué estás aquí <ríe> ya pueden comprar tu ataúd ve anda métete y entiérrate porque ya no tienes nada que hacer acá Estamos acá para ir adquiriendo sabiduría, entendimiento, conocimiento, para llevar a la experiencia todo lo que el eterno nos quiere mostrar. Así que muchas gracias, Joyce. Muchas gracias todas. Y bueno, ahí, por ahí se dice que somos un proceso evolutivo, no, no un producto terminado. Exactamente, tal cual, tal cual lo fue. Bueno, vamos entonces a, a terminar el, terminar este... Estamos en las ocho Bueno, vamos a hacer otro poquito, ese, el siguiente apartado, y nos vamos a quedar ahí. ¿Quién nos ayuda a leer donde dice, hacerte hombre para hallar a Elohim? Yo lo leo. Que... Nadie. No. Bueno. Nadie, nadie. <risa> ok, voy. Dice, hacerte hombre para hallar a Elohim. En el primer capítulo de Génesis. Se dice del hombre, varón y hembra los creó. En el segundo, no es bueno que el hombre esté solo y entonces es creada del hombre la mujer. ¿Se trata acaso de dos humanidades distintas, de dos conceptos distintos de hombre? Compartamos una lectura posible del texto en que el orden de la narrativa nos sirva un hilo conductor lógico en vez de cronológico. En esta escritura, Adam, creado en el sexto día de la creación, aún en el primer capítulo de Bereshit Génesis, no es una creación que quepa en el mundo este que damos por real. En este, en este sexto día, el propósito de crear Adam es enunciado y de ahí que su idea se crea se revela en el muy abstracto mundo de creación. Es una potencia, un proyecto. El hombre que nos encontramos en el segundo capítulo de Bereshit es el que a partir de aquella creación primordial va a adquirir forma en el mundo de Yetzira formación, y provisto de forma va a desplegarse en una realidad de mundo de Ashia acción. Ese pasaje de la formación a la acción requiere una llave que nos va a acompañar para siempre en nuestra vida y está representada por la serpiente que en el original hebreo es masculino. Allí nos vamos a topar con el dilema moral fundamental para entender qué sucedió con nuestra alma, qué duele a nuestra alma, qué se siente insuficiente. Estar dotados de alma que es decir, que divinidad alienta en nosotros, no es garantía de que vivamos nuestra experiencia humana con la solvencia, la sofistic sofisticación, la plenitud atribuible solo a lo divino. En vez de eso, el gran escenario del mundo de la acción está preparado para nosotros al estilo de la isla artificial en la que vivía Truman Burka Bur burbank dice ahí, representado por Jim Carrey en la película de Truman Show de Peter Weir, que trae en 1998 una metáfora genialmente descarnada de un mundo que conocemos cada vez más de cerca. La vida de Truman desde el momento mismo del parto es testimoniada y transmitida en vivo sin su conocimiento. Todos los habitantes de su mundo eran actores y la ciudad entera era pura escenografía para el disfrute exclusivo de él. Un reality show en el que un hombre, sin saberlo, está toda su vida en vivo en millones de pantallas. El director y creador de la idea es un malvado al que le fascina la perversión de su negocio y aún así está en realidad sirviendo a un propósito divino, llevando a Truman hacia su propia liberación estruendosa y profunda. La vida de Truman, a partir del momento en que la película termina, cuando conquista la libertad de no ser más visto, es la respuesta a muchas preguntas que deberíamos formularnos a nosotros mismos. Y Truman, que ya libre es sabio, no las compartirá con nosotros. En el capítulo 1 de Bereshit Génesis, pasamos por una creación abstracta. En el capítulo 2 vamos a adquirir forma y en medio de ello es que ocurre todo lo que ocurre en el jardín del Edén que hace las veces de un gran tinglado en el que adquiriremos herramientas y circunstancias que nos habiliten a descender aún más hasta el mundo de la multiplicidad y la escasez y la sed y la industria y el tiempo a construirnos en la finalidad y el propósito de toda la creación. Entendiendo este proceso, vamos a acercarnos a comprender de modo mucho más particular, que vinimos cada uno a hacer en este mundo un tanto, Adam, que necesitamos, que, hacer, que necesitamos para hacer lo que vinimos a hacer, cómo se consigue, dónde se encuentra. Nos va a ayudar a ordenar nuestras prioridades, ya no desde miedos aprendidos o paradigmas de éxito. Nos va a permitir hurgar allá en lo más profundo donde nos conectamos en lo divino, ahora que vamos a entender la idea misma de la conexión. Todavía en el capítulo 1 de Bereshit ya sabemos que vamos a hacer hechos y que va a haber en nosotros Selem y Demut, dos formas de reminiscencia divina. Mucho después va a venir la serpiente, y no va a mentir cuando diga que si comemos de ese fruto seréis como dioses, conocedores del bien y el mal. De resultas de ello, me voy, a enterar, me voy a enterar que ha traído conmigo a la vida todo lo necesario para ser como el creador. Conozco bien y mal, sé distinguir entre ellos y elegir sabiamente y ser responsable de mi elección. Cuando aprendo a ordenar mis prioridades a partir del conocimiento cabal del mal y el bien, y de una habilidad honesta para distinguir entre ellos, entonces elijo libremente conquisto y ejerzo responsablemente mi libertad porque tengo un mapa de laberinto, conozco las consecuencias de las causas, sé que hay y así llego a donde la tora, toda la Torah y toda la cábala me requieren guiar, a construirme representación cual fiel es posible de creador en este mundo, traduciendo al mundo de lo limitado sus atributos infinitos, el Selem y el de Mu se van a notar en mí, mientras imperceptiblemente me reintegro a la unidad, recorriendo una historia que parece que se repite y es solo mi propio ex, mi propio experimentarla, desde más adentro de cada, cada vez lo que produce la ilusión de mundos que se rompen en mis manos, que de repente son mundos. Y sigo el otro, ya está ahí. Sigue el de tres personajes, Adán, Java Eva, su mujer y el serpiente también, eso ya no. No, eso ya no. Gracias, gracias, Naye. Vamos a repetir esta parte que dice, Recorriendo una historia que parece que se repite y es solo mi propio, y es solo mi propio experimentarla, desde más adentro cada vez lo que produce la ilusión de mundos, que se rompen en mis manos, que de repente son mundos. Rabo a veces se empeña en que no entendamos nada de lo que escribe, ¿verdad? <risa> es como que se concentra y dice, voy a escribir una frase para que no entienda nadie. Bueno, y le sale re bien. Bueno, que el Eterno bendiga y guarde a Rab el género y que lo inspira para escribir y cada día más claramente. <risa> bueno, vamos. Entonces, hacerte hombre para hallar a Elohim. Que hay una parte este, en la Torá por ahí, en algún lado que dice, o los sabios dicen, esfuérzate por ser un hombre. Y a veces, y le platicaba con, de eso con una persona, y me decía, pero ¿y por qué esfuérzate por ser un hombre? Pues porque si, le, <ríe> voy a sacar con mis palabras quedas como siempre, es que si no eres un hombre, entonces eres una bestia porque cuando estamos en esta naturaleza, nada más en esta naturaleza animal del instinto, que no tenemos habilitado nuestra divinidad, no porque no la tengamos, sino porque no estamos como en nuestra conexión, en esta comunicación, entonces estamos actuando solamente con esta parte instintiva, esta parte materialista y todo esto, ¿no? Ahora, no significa de ninguna manera que no queremos que nos vaya bien, como decía también en esta sección Rap Daniel Hinerman, que nos vaya bien en todo, que nos vaya bien en salud, que tengamos salud abundante, que nos vaya bien en sustento, que tengamos sustento abundante, que tengamos eh, salud, digamos, sanidad y que nos vaya bien en el, en el tema del amor, con los vínculos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, familia, etcétera. ¿Qué quiere? Eso, eso es realmente el tema de divinizar todo lo que, lo que tú eres y lo que tú haces. ¿A partir de qué? A partir de la conexión profunda contigo mismo. Y de eso se trata ser un hombre, hacerte hombre para hallar al Eterno. Así que pues también se requiere valor, ¿no? Porque voy a decir algo, realmente a veces pensamos nos han engañado bastante en el mito de, de estar enfermo, estar pobre o estar sufriendo por alguna situación. Eso te va a llevar al cielo. El sufrido, no, no, espérate, ¿quién dice? Eso es un mito. Realmente toda la abundancia, toda la abundancia está en el Eterno. El Eterno hizo todo en abundancia. Lo que te hace llevar en escasez de salud, en escasez de dinero, en escasez de amor es justamente esta incapacidad de verte a ti mismo como un hombre divino, de divinizar toda tu existencia y voy a decir algo fuerte, no hay ninguna virtud en la pobreza, no hay virtud en la pobreza, eso sea, no te van a dar un premio por ser pobre y te van a dar un premio por andar sufriendo pero ¿ves cómo pervierten las religiones, todo eso? Es que es que el pobre verá dar el reino de los cielos. Ah, pues ya. Que ¿lo le digan Que Te oye, lo introyectan con un mérito, así es. Que le, se, la, la, la culpa, la pobreza la culpa de tener. ¿Cómo? Y la culpa de tener. ¿Te sientes culposo la culpa por tener? De tener? Imagínate el rey Salomón. Los ricos más del país. De de el más rico, pobre <risa> Salomón. ¿Sí? ¿Cómo decían, que era más fácil que entrara un camello por la aguja de una. No, era por, más fácil que puede... entrara un, un, un, un camello por el ojo de una aguja que un rico no, al río de los, los cielos. ¿no? Los y entonces, pastores decían otra, otra perversión, otra perversión. Realmente, de hecho, de, de eso se trata también, Talleres en el, el alma, de quitarnos esos mitos perversos de que la pobreza es, un, es una virtud de que estar enfermo es una virtud de que estar mal de amor y en vínculos terribles es una virtud no no no no no si el eterno es abundancia es shalom es luminosidad todo lo otro es pura escasez entonces va, vámonos realmente a lo que el eterno sí está mostrando en su toral fuera de las perversiones religiosas dogmáticas y tontas ya me estoy indignando pues respira. Así que, así que bueno, chicas y chicos de Taller de Lectura Sanal el Alma, esforcémonos por ser hombres, mujeres, ¿no? O sea, no tiene que ver con género, tiene que ver con la humanidad. Este esfuérzate por ser un hombre, que si no, entonces estás en modo bestia. Eso se lo digo mucho en mis grupos y ya saben cómo soy bien heavy, <ríe> así que aguanten tantito, los que los que no me conocen no están en mis grupos privados, que seguro les va a servir también. ¿Quieren comentar algo sobre esto? ¿Alguien, Ingrid? No, no, no, no, pasó en esta oportunidad. <ríe> Yo paso, dice. Ingrid. Gracias, Lo que me llamó mucho la atención fue cuando dice mucho después va a venir la serpiente y no, y no va a mentir cuando diga que si comemos de ese fruto seréis como dioses, o sea, conocedores del bien y del mal, o sea, después de toda la vida, según yo, saber esta historia nunca, nunca la había entendido. Sí, pues lo que pasa es que también nos os contaron mal de ese tema de la serpiente. Este, Hace días una persona me estaba queriendo evangelizar y yo hacía dos cielos, ¿no? La verdad que tuve prudencia y me calpé. <risa> y me pasaba diciendo que, este, que, que, que el diablo y que no sé qué. Y digo, la verdad que el diablo es una figura... Este... ¿Mitológica? ¿O okay. qué? ¿Mitológica? ¿Cómo le llaman esto? ¿Un mito? ¿Es un mito? En el sentido de, el pobre si fuera, estaría llorando en las iglesias, diciendo todo yo, todo yo, todo yo. Porque eso es facilísimo decir, el diablo me hace hacer esto, ¿no? El diablo me obligó, el diablo no sé qué, no está cálmate, tú eres tú. O sea, realmente, si sí hay una casa que es un tema que es la inclinación al, al mal, que es el Yetzel Haral, la inclinación al mal, que es tu inclinación al mal, no es del vecino, es tu inclinación al mal. También hay una inclinación al bien, que es tu inclinación al bien, y hay que estar laborando en esto, que vayas, y justamente por eso ocupamos Torah, para saber distinguir lo bueno lo que nos lleva por el camino bueno y lo malo, el Eterno también lo puso en la Torah y dice, he puesto dos caminos delante de ti, el camino de la bendición y el camino de la, de la maldición. Elige el camino de la bendición, es como si vas al examen y el maestro te dice, la respuesta es esta, ¿no? Y tú todavía te vas por el otro lado. Entonces, este tema es muy interesante, no significaba que la serpiente no tuviera razón en que íbamos a conocer Primero íbamos a ser como dioses, conociendo el camino del bien y de, conociendo el bien y el mal. El árbol del conocimiento se llama árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el problema no fue comer del árbol, el problema fue no esperarse para comer junto con el árbol de la vida. Eso yo lo hemos visto en nuestras clases particulares con las chicas de, cuando estamos estudiando un poquito sobre lectura del Zohar. El problema no fue comer eso, el problema fue com no comer a tiempo. O sea, el Eterno sí les iba a dar eso, poder permitir comer para que conocieran el bien y el mal junto con el árbol de la vida, para que el conocimiento no les trajera muerte. Y es lo que pasa con las religiones, por eso soy anti religión, anti -religión, antidogma te mata la religión y te mata el dogma, porque te sabes todo, eh, te sabes de Génesis hasta quién sabe dónde, todo lo vida y por haber, en cualquiera, sea cristiana, católica, este, judía, taoísta, budista y todos los islas y los sismos, todo, todos los sismos habidos y por haber, pero y lo divino que hay en ti, y lo divino en que eres, no está por ningún lado. Entonces, ¿de qué trata? Trata de que divinices todos tus cuerpos sutiles todas las capas de tu alma y esto estamos haciendo en, en de eso se trata el taller de sanar el alma de ir comprendiéndonos conociéndonos para ir divinizándonos y andar acá ahora que si eres este que si eres lo que quieras que dicen que eres ya luego te vas a dar cuenta que ni hace falta realmente no no no recuerdo que a darle hayan dado un certificado de talismo la verdad así que lo divino en que eres, se exprese, se manifiesta y se vivencia. Sí. Y no, no le echamos la culpa, a toda la culpa al pobre diablo, de toda la culpa a la pobre serpiente, que era un ser de pie, un ente de ser de pie, pero bueno, luego hablamos de esos temas. Árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy interesante. No era el problema comer del árbol, era el problema comerlo a destiempo. Por eso todo tiene una orden, por eso todo tiene un momento y, y de eso se trata ir aprendiendo. Así que muy bien, chicas. Gracias, Audrey, Gracias, Maga. Gracias todas. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Algún comentario? Pues agradecer y sobre todo esta, esta sesión sí estuvo, bueno, para mí retadora, porque sí hay algunas cosas que la verdad... No, la verdad no comprendí, pero bueno, ahí vamos y como bien dices, no, esto no son carreritas, esto, de hecho yo ni tengo prisa, que yo sé, digo, no sé si me vayan a dar 120 años o más, esperemos que sí, pero voy tranquila, o sea, me siento a gusto, o sea, no con el ego de que no, no, es que si no le entendí, ahorita, ahorita me voy a saturar más, no, entonces eh, me quedo con esa como tranquilidad, ¿no? de que va a llegar esto a su tiempo. Obviamente, pues implicándome y pues laborando, no hay más. Gracias, gracias, Mara. Me gusta tu observación. Fíjate que cuando estamos con este afán de querer saber todo en un día y ya me urge saber esto, ya me urge saber esto, ya me urge saber eso, eso también es ser jara. De pronto decimos, "Es que yo soy tan apasionada por estudiar. Espérate, sí apasionate por estudiar, pero ¿y de eso que estudias qué haces?" Ah, no, yo nada más soy Wikipedia. ¿Para qué? <risa> ¿Para qué? Vamos a ir llevando a la acción poco a poco, poco a poco, todo lo que vamos a adquiriendo, aprendiendo y adhiriendo nuestras capas sutiles a nuestros cuerpos sutiles para para bien, ¿no? para ser iluminados, para ser alumbrados o en alguna parte habló de la iluminación también en esta, en estas páginas Rap Daniel. Y bueno, que el eterno bendiga y guarde a Rab Daniel, que le dé inspiración, fuerza, sabiduría, entendimiento, conocimiento para ir desarrollando los libros que está haciendo. El libro en la senda del sol principalmente y uno que otro que tiene por ahí en borrador que se está inspirando y todo lo que está haciendo. Así que muchas gracias, chicas. Nos vemos pronto. Voy a anunciar también en el grupo de Telegram. Si tú no estás en el grupo de Telegram, te voy a dejar el link por aquí para que te añadas. Y ahí voy a ir anunciando también este tema de la charla, charla privada, eh, para ir a profundidad, sobre todo con los conceptos, definiciones y estas cositas que no se nos haga como chino básico cuando estemos leyendo los libros de Rapp Y aquí estamos. ¿Cada cuánto será? No sé, cada que me inspire. <risas> si tuviera mi agenda, Marce, ocupo una, un clon, pero <risas> mi, mi agenda, bueno, ya hice la agenda de abril, con esto digo todo. Así que bueno, vamos a ir poco a poco, pero sí vamos a hacerlo. Espero hacerlo una o dos veces por mes, por lo menos una, pero para ir avanzando. Así que vamos en esto. Muchas gracias. Chicas, muchas gracias chicos, muchas gracias a todos los que van a escucharlo después en diferido. Y recuerdo que también este taller para los chicos que están en el grupo de Telegram, eh, Sanar el Alma, este taller tiene la posibilidad, primero, de que adquieras el libro de Rap Daniel en versión impresa o en versión digital. Y segundo, que hagas aportes voluntarios como se da acá por los talleres que estamos dando al PayPal de Rap Daniel Hinerman. Para apoyar la obra que él está haciendo. No les quiero.